¿Cómo estás? Soy Claudia Castro y yo sí creo en vos ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Crees? Bueno Hablamos de expresarse con total libertad y de eso se trata todo esto de ser quien uno es y de alcanzar esos sueños, de trabajar por esos sueños Hablamos de objetivos de sueños, metas agendas, visualización etc lo que digamos, el tema que nos tiene acá eh, pendientes en el día de hoy tiene que ver con empezar a valorar los progresos sí, sí ¿por qué qué pasa? ya te dije antes que nos castigamos y queremos ay, y a veces pecamos de autoexigencia en un nivel atroz, o sea nivel altísimo que no nos deja disfrutar de esos pasitos que estamos dando para alcanzar o llegar a la gran, al gran objetivo, ¿no? A cumplir ese sueño. Entonces, una de las cosas que tenés que hacer es valorar los progresos. No te vas a dar cuenta en esos momentos. Ni siquiera quizás en un año. Pero cuando cambies de año quizás, vayas más adelante y mires atrás ahí es donde vas a ver tu crecimiento vas a decir, ah, pero caramba porque siempre, ¿qué pasa? <ríe> tendemos a ver todo lo negativo pero no tengo esto, pero no llegué a esto pero no alcancé esto, pero no hice esto en esta edad y nos castigamos quizás porque en parte a todos nos gustaría estar, digamos ayornados con un ...timing de, de determinados estereotipos sociales, ¿no? Entonces, claro, como que uno se siente parte de, de ciertas cosas. Pero no. Uno no se da cuenta, porque siempre está mirando esos detalles de lo que falta. O sea, o de lo que no tiene o de lo que no logró, porque capaz sos reautoexigente. O capaz no, pero siempre estás mirando a decir Sí, pero yo me estoy tardando un montón de tiempo en alcanzar esto por esta... ¿Será correcto? O sea, esas situaciones te van a poner a dudar A dudar en grande Pero, ¿será que sirvo? ¿Será que podré hacerlo? ¿Será que eso no es para mí? Tener presente esto Las cosas fáciles, instantáneas no perduran en el tiempo lo que se construye sí, sienta buenas bases para lo que vendrá como todo en la vida ¿no? entonces pensá en que si tenés grandes sueños tenés que construir grandes bases para alcanzarlos eso toma tiempo independientemente de que tengas las cosas más fáciles en principio o no va a tomar tiempo igual si no, todo el mundo cumpliría sus sueños todo el mundo sería feliz ¿quién es? Y este mundo definitivamente sería otro pero la realidad supera la ficción y eso no es así entonces los sueños, como el amor real toma tiempo toman tiempo más allá del enamoramiento y de la ilusión del sueño toma Tiempo. Eso lo tenés que saber y se te tiene que grabar. El punto es valorar los progresos, por pequeños que sean. Porque como te decía anteriormente, vas a mirar hacia atrás eh, y cuando tengas esa lista de todo, no, esto no, esto no, uy, no, no llego a tal fecha. Cuando mires hacia atrás, tal vez... Te vas a dar cuenta de todos los grandes cambios que hiciste. Que ya no vas a volver más a esas situaciones. Porque aprendiste. Y porque decidiste por tus sueños, por tu profesión. Eso implicaba ciertas cosas, ciertas acciones que tuviste que hacer para estar donde estás ahora. Y como estás a mitad de camino quizás... No estás ni allá, ni donde estabas antes, ni tampoco todavía estás donde querés estar. Entonces se hace difícil ese tramo, esa transición de quién eras, quién sos y quién vas a ser. Es difícil de transitar. Porque no estás ni en el pasado, ni en quién eras. vas a hacer? Estás acá, estás trabajando y todavía hay como cosas que te hacen ruido, ¿no? Como que no se terminan de acomodar, porque te tomaste el trabajo inmenso de ser real, de ser quien sos y jugártelas. Entonces, tenés que saber que eso es algo normal y tenés que valorar todos y cada peldaño y cada esfuerzo y cada logro, por el pequeño que sea, por pequeño que sea, porque te trajo hasta acá y no sabes, y no tenés idea dónde te va a llevar. Estás construyendo las bases de tus grandes sueños y tenés que celebrar, tenés que valorarlo por los esfuerzos, por las noches sin dormir, por todas esas madrugadas que te pusiste a llorar y nadie entendía por qué tomabas las decisiones que tomabas. Por las veces que la gente te trató mal y vos no, tu, no tomaste represalias o te, da, o te dañaron y no tomaste represalias y los dejaste ir y que Dios se encargue Por tantas cosas Es así, tenés que valorar cada esfuerzo, cada inversión cada vez que elegiste no irte de vacaciones y poner todo en un proyecto, cada vez que, que ofreciste amor y te dieron vuelta la cara, o rompieron tus sueños personales, tenés que valorar, porque todo eso hizo que vos hoy estés trabajando en las bases de tu gran sueño. Y ya no dudes, y ya no vuelvas atrás, ya no tengas que dudar si decís A, B, C, D, E, F como sea, ya estás en tu camino a veces eso es fácil y a veces no a veces te toma muchos años o quizás vas al camino, te vas, volvés porque ya te digo, no es sencillo elegir lo que amas elegir un amor real no lo es no es sencillo Básic básicamente porque eso te pone eh, a digamos a trabajar eh, tu potencial a, a saber que, que no vas a estar nunca en tu zona de confort pero los que logran grandes cosas o los que se juegan por grandes amores saben que eso es así que es parte del juego y que hay que trabajar por ello y hay que jugárselas lo mismo pasa con los sueños entonces hay que valorar cada detalle cada día, cada hora, cada minuto que uno le, le puso con mucho amor porque a veces pueden pasar años y décadas y ver que todo tu esfuerzo lo ves vos, lo ven tus maestros más cercanos o tus mejores amigos, que son muy pocos. Pero pareciera ser que, que no hiciste nada. Y no es así. Un buen día esos esfuerzos, esos logros, se dan vuelta y dicen, acá está todo el trabajo que hiciste. Pero no lo vas a ver mientras estés de camino. Lo vas a dar cuando alcance uno de tus objetivos más grandes O cuando estés Ya casi llegando a, a, Al objetivo más grande O el primero que te planteaste ¿no? En el camino de tus sueños En el camino del ser eh, Valorar es parte del de amor propio Y nadie lo va a hacer como vos Así que Valorá todo lo que hagas, todos los esfuerzos, todo lo que, las decisiones, los momentos que no fueron muy felices, todo, todo, todo lo que vino en contra, siempre es para algo mejor. Así que, nada, espero que te haya servido, nos vemos en el próximo capítulo y no te olvides de seguirme en mis redes, hacer clic en la campanita para no perderte ningún video. Y espero que hoy valores lo que estás haciendo, porque no hay imposibles. Si lo intentás, lo vas a lograr. Besos, te quiero mucho, nos vemos. Bye.